el mercado financiero se está reventando. Esa es la situación que tenemos en estos momentos en el mercado financiero porque como saben USDT y Terra Luna, sobre todo Terra Luna, ha ido al carajo y eso ha sido debido a una estrategia de rock para introducirse en el mercado cripto y reventar así una de las criptomonedas más inseguras que yo he podido ver porque según nos comentaba la fundación Luna había comprado millones de bitcoin, cosa que ha resultado ser un auténtico escándalo, una estafa, un scam. ...como otras criptomonedas que han aparecido en el mercado y resultan ser todo una mentira. Por eso es importante que sigan Academia Blockchain, que sigan nuestro canal de Movimiento Civil... ...para que sepan cómo funcionan las criptomonedas y principalmente el Bitcoin. Los fundamentales del Bitcoin como revolución ante el derecho de la propiedad dentro del mundo de las criptomonedas y del mercado financiero mundial. Es importante que lo tengan en cuenta porque muchas personas me preguntan ahora, Juan, el Bitcoin está cayendo, el Bitcoin está en los mínimos, ¿tengo que vender? Y yo les digo, no, espérense, ha habido crisis mucho peores que esta, crisis de las hipotecas, las crisis en Asia, las crisis en Rusia, las crisis en Sudamérica. ¿Por qué vas a vender ahora tus criptomonedas? ¿Por qué vas a vender tus activos? Sabemos que la situación del mercado está muy mal para todos los activos. Pero el Bitcoin es el mayor activo de todos por sus características. Por eso, por eso, tienen que tener cabeza fría, aguantar el chaparrón, que ya vendrán tiempos mejores. Os lo puedo garantizar. Además, el año todavía no ha acabado. Estamos solamente en mayo. Quedan muchos meses por delante y os aseguro que la situación va a cambiar. Vamos a vivir muchos tiempos mejores porque el Bitcoin y las criptomonedas, a fin de cuentas, son el camino para la libertad financiera y la libertad del ser humano. Un fuerte abrazo a todos. Espero que compartan el vídeo. El valor del Satoshi lo decides tú y nos vemos en el próximo. Gracias a todos.